Llevo mi cabello afro eh, porque para mí representa libertad, comodidad, eh, ruptura de, de estereotipos, sobre todo de clichés negativos asociados al cabello de la mujer afro. Entonces, eh, para mí ha sido un cambio completamente significativo y es una lucha diaria.